Bueno, como te decía, hijo, te invitamos aquí porque, para hacer un trato con la madre de, ¿sabes quién? ¿Y qué tipo de trato? Eh, en realidad, ¿Hale? hola, pequeña, hola, hola. Wow. Bueno, como te decía, te lo hablamos después, ¿sí? Bueno, pero no sean tan sinceras. ¿Estás seguro que se lo dirás? Muy pronto. Hoy, oh, capaz. Hola, pequeña. No me digan pequeña. Tengo 15 años. Uh -huh. Bueno... 17. Bueno. Voy a prepararte y nos vemos en, en la carroza. No voy a ir a la carroza. Hoy no tengo ganas de juntar frutas. No hay que juntar frutas. Vamos al castillo de... Bueno, en realidad vamos a un parque. Va a buscar algo. Pero tu padre ganas de sí. En mi casa. Tienes que ir con nosotros. Hija, ¿Sí? cierto, tienes que ir con nosotros. No es seguro que te quedes sola a la edad de 15 años y muy pronto sí, a las 16. Bueno, a tu edad no puedes... A, eh, Ay, estar madrastra, sola. Madrastra, madrastra, querida mía. Amiga, amiga, bonita. No, no, no, no, ¿Vas no. Vas a ir, no. es obligatorio. Papá, tengo 17 años. Te quedará sin cosas ni nada. Me quedo sin cosas en vez de ir con ustedes. Tengo una idea. ¿Qué tal si nosotros dos vamos, con, vamos a tomar un helado? No. Juntos, nosotros dos, como padre e hija. Ella sí que sí, por favor. Está bien. Bien. Nos vemos a las 5. Esta no. Esta tampoco. No. No puedo creer que me hayan hecho eso. Hoy que se creen? ¿Y qué? ¿La propia? Padre, o sea, tu madrastra y mi padrastra. ¡Ah! ¡Oh! Mi madrastra y mi padre me desangan, ¿entiendes lo que es eso? Sí. Gracias. Wow. Debe ser de. No, no creo. Aunque. Tengo una idea. Ari, ya buscamos por todas partes. Dime, vueltas a tu cuarto. ¿Qué quieres que hagamos? No hay otra solución. ¡Adelante! Hola. Hola. Eh, te quería decirte algo. Si me perdonas, dónde está tu corona? No lo sé. Es lo que estoy haciendo. Yo sé dónde está. ¿Qué? Hasta que no me... No, nunca. Bueno, dile de tu corona. Oye... Oh, yeah. ¡Claro! <risa> ¡No puedes creer que eso es a. Sella. No, no, vamos ¡Por a tu mi corona! Hago todo, ¿entiendes, estúpido? Vamos a este cuarto de te daré la corona <risa> Rachel, ¿ordenaste todo? Sí, tus diamantes están en tu caja... Eh, bueno, te diré dónde está Lugar donde comes, lugar donde sirves ¿Sabías qué? que ahí no como? No importa, es un plato bueno, nos vemos, claro, querida que no. princesa. Sí, como te dije. Cállate. No lo veía. Ay, sí, como si fuera cualquier cosa. Sí, sí. Vale. Cállate. No hagas ningún movimiento brusco. porque nos puedes ¿Qué estoy mover? haciendo yo, entonces? ¿Qué problema? Vos no me estás en problemas. Cállate. Tengo una idea mejor. ¿Qué? ¿Madre? Sí, Pequeño Luke. No quiero que me digas eso y ninguna persona. Solamente quiero decirte que esta persona acá porque nos llamaron y nos invitaron acá. Y sal de tus canditas vos también. Yo puedo decir eso? <ríe> Siéntese en sus lugares. Bueno, Pequeños. Nos pusimos aquí porque... Ay, yo no puedo resistirle. Dile, tu Toma. Bueno, nos invitamos aquí porque... Hija, hola, hola, hola. Luke... Bueno, ¿Se van a casar? ¿Qué? ¿Qué? No puedo casarme con un insolente. Yo no puedo casarme con un parado. Mira que no habla. Sí, bu, bu, bu, bu. Uh, ¡Basta! ¿Qué? ¡Au! <risa> <risa> Uy, uh, <risa> basta, ¡Basta! ¡Basta! qué escándalo en su casa. A todos ustedes. No importa quién sea, quien quiera uno sé sí, cuánto. Yo y mi hijo vamos a descansar en nuestro camerino y ustedes van a quedar en su lugar. ¡Ey, tú no me mandas! ¡Yo te no estoy hablando, ¡Vos! ¡Todos <risa> no, nos comportamos como niña de tres años! ¡Tú pareces una niña de tres años porque yo. ¡Ah, no! ¡Alto! <risa> bueno, nos tranquilizamos y yo me voy al camerino y cada uno a su lugar. ¡Luke, vamos! ¡De mamá! Estás en penitencia. Dos, semanas Yo no estoy en penitencia. Tú, vas hija, no eres mi madre. Y cásate. Magnus, no puedo soportar esto con tu hija. Y mi hija, Astra no puede comportarse de ese comportamiento así. No sé, voy a hablar okay. con ella. Okay. Rachel. Hija. No quiero que pases a mi habitación. Solamente quiero hablarte un momento. No. Rachel, nos dejas a solas. Sí, señor. No te vas, Rachel. Rachel, por favor. No te vas. Hija, Rachel. No te vas, Rachel. Rachel. Sí, lo siento. Bueno, hija. <risa> Bueno, hija, quiero hablarte de un comportamiento que hablamos con tu madrastra y yo. Mi madrastra no es nadie, no, es mi madrastra. No sé, pero quiero sacarte a pasear para que te liberes de tu comportamiento. Bueno, estamos en el parque. ¿Qué vinimos a hacer acá? ¿Aurrera? Te prometí tomar un helado. Ven. Vamos a casa.